Bienvenidos al módulo de controlador de CDC, Chopper o Troceadores, como es conocido en la literatura. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Vamos a comprender el principio de funcionamiento de los convertidores de CDC, que también son conocidos o son denotados por los diferentes autores como Troceadores en español o Chopper en inglés. Vamos a estudiar las formas de onda y el comportamiento de las diferentes topologías que tiene este convertidor, desde topologías reductoras, desde topologías elevadoras, topologías mixtas que permiten la reducción y la elevación, y las topologías que nos permiten inversión de sentido de circulación de corriente. Analizaremos los principios del frenado eléctrico, tanto regenerativo como reostático. Que son muy utilizados, por ejemplo, en tracción eléctrica. Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos sería el Metro de Caracas, ¿ok? que trabaja en corriente continua y utiliza convertidores de CDC. Analizaremos los esquemas más comunes de estos convertidores que se utilizan para la fabricación de fuentes de C. El módulo lo vamos a dividir en ocho temas. En el primero estudiaremos el principio básico de conversión de este puente convertidor que nos va a permitir modelar o cambiar los niveles de tensión de C. Vamos a estudiar las cinco topologías básicas de este convertidor. Estudiaremos a detalle la configuración reductora en el tema 3 y en el 4 su configuración elevadora. En el tema 5 veremos a fondo las topologías que se utilizan para el frenado eléctrico, las cuales requieren el chopper elevador para realizar esta operación, tanto desde el punto de vista regenerativo, cuando se devuelve energía a la red, o desde el punto de vista reostático, cuando esta energía es disipada en forma de calor a través de resistencia. Vamos a hablar de los dos choppers que se utilizan en la fabricación de fuentes de C, como es el chopper tipo Book para el caso reductor o el tipo box para el caso amplificado. El chopper tipo box también se utiliza mucho en las configuraciones de las UPS que normalmente compramos para las computadoras ya que estas pasan de 12 voltios a 110 voltios. Se utiliza esta configuración para elevar la tensión. Finalmente, en el tema 8, hablaremos del chopper tipo Book and Book, que es un chopper mixto que permite la operación tanto de reducción como de amplificación para fuentes de C. Entonces, sin más preámbulos, los invito a ver cada uno de los 8 temas que conforman el módulo de convertidores de CDC. Gracias por su atención.